Mamá, mamá, venga y se prueba esta crema que la está preparando Marjorie, mi amiga la cosmetóloga. <risa> Dice que voy a quedar de 15. Claro que me está picando como aquí un poquito. Perfecto para la rumba esta noche. Claro <risa> oh, que me pica por aquí. Ay, mamá, tráigame agua que me empezó a picar. Mejor nos eche esta crema. ¿Sabía usted que cada año en el mundo ¿Más de 115 millones de animales sintientes son usados en laboratorios para experimentación? La experimentación con animales es una forma de maltrato a seres indefensos que se escuda en la ciencia, la educación y el bienestar humano. Pero detrás de estas nobles etiquetas hay una industria que usa la tortura como método barato para probar la efectividad de productos comerciales. Si a usted le importan los animales y quiere oponerse a este negocio que se lucra con el sufrimiento, Puede informarse acerca de las alternativas humanitarias a la experimentación con animales vivos. Ah, ah, ah. Uy, cuando vuelva a ver a la abusiva esa de la Marjorie, le voy a decir que la próxima vez que quiera probar una crema, la pruebe en el trasero de ella y ojalá lo ponga al sol. Uy, mamá, dice que esto lo hacen con los pobres animalitos, ¿ah? Eh? ¿Ellos a dónde se quejan, ah, si ni siquiera pueden hablar? Hm. ¿Qué tal le hicieran esto a la pobre Grace? ¡GRACE! Mire mamá, ¿qué tal que yo me quede así? Un alto porcentaje de testeos en animales son ineficaces para obtener resultados concluyentes y en cambio producen dolor extremo y muerte. Gracias a los avances tecnológicos y al auge de la bioética Hoy en día la ciencia, la industria y la educación tienen a su disposición métodos alternativos a la experimentación en animales como cultivos in vitro de células, tejidos y órganos, modelos matemáticos predictivos, voluntarios humanos para pruebas clínicas y prototipos anatómicos, entre otros. Asimismo, el consumidor consciente tiene la opción de satisfacer sus necesidades con productos de calidad que tienen el sello indicativo de no haber sido testeados en animales. Ay no, mamá, tiene que decir no animal teste, ninguna de estas dice, la próxima vez es que yo me vuelva a echar una crema, será porque hice probado en el cuero de la doctora que la fabricó, ay mamá, todas son para botar esas 15 también, oiga mamá, será muy feo salir a bailar así. Los animales no son cosas, son seres que sienten y por eso debemos respetarlos y protegerlos.